Arwen es Blancanieves o, al menos, su equivalente. En El Señor de los Anillos, vive en el bosque de los con Galadriel, que toma el papel de reina malvada, mirando a su espejo, donde ve el pasado, el presente y los posibles futuros. Sin embargo, en vez de ser su enemiga, es su protectora. En una conversación entre Gimli y Eomer de Rohan, se hace un guiño al cuento, pues discuten quién es la mujer más bella, afirmando a Eomer que se trata de Arwen justo por delante de Galadriel.